Os damos la bienvenida al Ciclo Superior de Integración Social de EASO Politécnico A. Este ciclo te ofrece herramientas y estrategias para ayudar a las personas con dificultades de convivencia en sociedad, desarrollando acciones encaminadas a prevenir y resolver situaciones de exclusión social, promoviendo oportunidades en condiciones de igualdad para todas las personas y colectivos. Este aprendizaje te permitirá programar, organizar, implementar y evaluar actuaciones de inserción aplicando estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo momento con respeto y creando entornos seguros para el profesional. Utilizamos un modelo educativo basado en metodologías activas y colaborativas. Partiendo de una situación planteada como reto, el proceso de trabajo en equipo para buscar la solución más adecuada te permitirá adquirir las competencias técnicas y transversales necesarias para desarrollar esta profesión. Con el profesor como compañero de viaje, tú mismo serás el actor, protagonista y máximo responsable de tu aprendizaje. También recibiremos charlas de expertos sobre salud mental, asociaciones de personas con discapacidad, asociaciones de inmigrantes, sobre comunicación no violenta, expertas en igualdad, etc. Asimismo, visitaremos asociaciones o centros de diferentes colectivos y realizaremos actividades de promoción del voluntariado. Partiendo de una base teórica sólida, procuramos siempre realizar las actividades más prácticas posibles. Una vez finalizado el ciclo, se te abrirán las siguientes salidas profesionales, Técnico o técnica de prevención y socialización, de inserción laboral, de integración educativa, de movilidad básica, de familia, tutor o tutora, mediador o mediadora social o intercultural, etc. Además, también podrás continuar tus estudios cursando otro ciclo superior u optando por un grado universitario. Los técnicos superiores de integración social trabajan ayudando a la inserción de personas y colectivos en situación desfavorable o en riesgo de exclusión. Por lo tanto, hay que ser una persona autónoma, asertiva, respetuosa y muy cuidadosa. Hay que saber respetar las opiniones, decisiones y derechos de los demás y actuar bien en el equipo de trabajo. Si tienes estas capacidades y un profundo deseo de ayudar a los demás, este es esto ciclo.